Gracias mamá por este tiempo invertido Gracias mamá por el camino recorrido No puedo pedir más, estoy agradecido Si eres la persona más importante que he conocido Son muchos años ya desde que soy tu hijo Por todo lo que me das sin haberlo pedido No puedo pedir más, me siento afortunado Si ella ha sido lo que más he querido yo sigo caminando con ella a mi lado Ya se nota el cansancio, pero no hay descanso Con el alma en la mano yo andaba descalzo Nunca se rendía, siempre fue mis zapatos Parece increíble como el tiempo vuela Ayer eras madre, hoy eres abuela No sé si eres consciente que has dejado huella Siempre te querré porque eres mi estrella es un día muy importante porque es el día de la madre y nada, sobre todo lo que quería agradecer a mi madre por, por todos estos años cuidándome porque yo sé que vosotros también podéis tener madre yo se lo agradezco mucho a mi madre porque si no fuera por ella y por el resto de mi familia que ha estado apoyándome siempre eh, no, no sería la persona que, que soy yo y es que el mayor apoyo que recibes durante toda tu vida viene de este tipo de, de ser querido, de tu, de tu familia cercana, de, de tu madre, de tu padre, de, en mi caso de mi hermana, de mis abuelos. Entonces creo que es muy importante agradecer y no simplemente en este día especial que es el día de la madre, sino el resto del año, agradecer eh, todo ese cariño que pone tu madre y que pone el resto de familia para que tú seas una persona de provecho, ¿no? Que parece, parece de broma, ¿no? Que, que tú seas una persona de provecho, pero es muy importante que sin ese apoyo eh, no consigues no consigues ni, ni la mitad. Ha habido muchos, muchos momentos en los que yo he podido... No sentirme con todas las fuerzas para, para continuar o sentirme deprimido por alguna circunstancia, porque al fin y al cabo todos pasamos ese tipo de, de etapas y yo he recibido el amor de toda mi familia, en especial bueno, de, de mi madre, que es una de las familiares más cercanas a mí y de la que siempre ha estado allí eh, tendiéndome la mano y apoyándome en todas las decisiones que yo tomara, ¿vale? Porque, eh, decir esto, eh, mi familia nunca me ha obligado por tirar por ningún camino, eh, simplemente me ha dado opciones, eh, yo he podido elegir eh, mi camino, he podido eh, decidir lo que más quería y lo que más me gustaba y ellos siempre han estado allí apoyándome y han estado siempre dándome soluciones y siempre eh, empujándome para que yo llegara más lejos, ¿vale? Y si no fuera por ese apoyo, pues no sería la persona que, que soy hoy y probablemente pues estaríamos hablando de, de otra manera o probablemente ni siquiera estaríamos hablando. Yo hoy en día pues estoy bastante feliz de donde estoy, de quién soy y de la familia que tengo. Lo dicho... Tenéis que agradecer a vuestra familia, a vuestra madre, vuestro padre, vuestros hermanos o, vuestra, en mi caso, a mi hermana, que hayan estado ahí y que te hayan aguantado, ¿vale? Porque a fin y al cabo, pues estoy seguro que tú también tienes tus cosas. Y aunque algunas veces es verdad que puede ser difícil la convivencia con los familiares, ellos siempre han estado apoyando. Entonces, es muy importante que agradezcas, que les digas que les quieras, que les des un abrazo si ahora mismo estás pasando la cuarentena con ellos, que les des un beso enorme, que paséis esos momentos que son para, para toda la vida. Es importante que, que cada momento lo guardes eh, en tu corazón porque creo que es lo que más te llena por dentro y lo, lo que es más importante en este mundo, eh, el amor de la familia. Creo que no hay un amor más fuerte y un amor para, que es para toda la vida. Es importante que apartéis vuestras diferencias, apartéis vuestras discusiones, porque eso os vas a conseguir acercar más y os va a llenar de más felicidad. Yo he preparado aquí un pequeño rap, como es de, es de esperar siempre que hay una acción especial. Pues preparo, preparo una cancioncilla, espero que paséis un día precioso. Eh, que pase ya la cuarentena y que empecemos a disfrutar de este mundo maravilloso que tenemos y de esta familia de vuestros amigos tan maravillosos que tenemos y un abrazo y un beso enorme para mi madre, te quiero un montón muchas gracias por todos estos años que hemos vivido, de estos años que me has cuidado estoy muy feliz de, de ser tu hijo y bueno, un besito mamá Vivo tranquilo sabiendo que madre aquí siempre estuvo Nunca faltó de nada si necesitaba, decía te ayudo, paciencia por un tubo Educación de las que pocos hijos este tuvo Ella me cedió lo mejor de este mundo El amor de una madre no se cambia cuando me sentía confuso Ella estaba y me arropaba y es que estos años demostraba que su paciencia nunca acababa Nunca necesité de nada, todo me lo dio, soplo la herida. Cuando la caída me dolió, relajó el peso de la vida. Y siempre acudió cuando envidia se atraía la inquietud de mi interior. No llevo hacia adelante, llevaba todo el peso, nunca fallaba. Los demás avanzábamos por eso. Es un poco como llevar la familia. Un un duro hueso. Ya siempre dio sabios consejos. Siento lo que siento porque has hecho sentimiento. Todo lo que siento ha sido gracias al momento que estabas allí cuando apareció molesto lamento lo único que lamento es que acabé algún que siento porque has hecho sentimiento. Todo lo que siento ha sido gracias al momento que estabas allí. Cuando apareció molesto, lamento. Lo único que lamento es que acabe algún día el cuento. Y cuando escribía y cantaba, no quería más público que el apoyo de ella. Esto era y fue lo único que de verdad tenía valor. Lo demás, envidias por rencor de gente que me odiaba por hacerlo de corazón. Siempre me siente apoyado, buscaba su aprobación. Aunque no fuera bueno, siempre allí permaneció una ve a sus hijos y les intentará dar lo mejor me dio todo su amor y nunca hubo error modelo de madre trabajadora siempre tiro para adelante y es que nadie lo valora nunca hubo sueldo que pagara cada hora el esfuerzo de remar teniendo la corriente en contra me siento afortunado de ser su hijo porque hizo de mí un hombre y no un pijo gracias a mi madre por hacer lo que hizo